We have heard the story of Pastora, a Salvadoran girl who every morning walks with her mother and sister long distances to cross a river in order to find drinking water. Esto es lo único que me pertenece, por eso lo cuido mucho. NZV is North Service is a regional water authority in the Netherlands. In the Netherlands we have 23 regional water authorities they are watching um, the land against the water safety. We also uh, watch the management of the, the, the surface water and we take care of the sanitation problems. NZV is um, helping uh, other people by taking their uh, knowledge about water and water management and sanitation abroad to other countries like in Central America and in Africa menos conocimiento sobre estas cuestiones y por eso exportar nuestro conocimiento y trabajar juntos con otras organizaciones. Nos parece un, un, un proyecto enormemente interesante porque, como digo, creemos que el tema del agua y saneamiento no solo es importante en sí, sino que es muy importante en términos de lucha contra la, contra la marginación, contra la pobreza. Es un programa binacional que afecta a dos países de la región y ese es otro elemento que querría subrayar eh, como una de las razones que, que, que determinaron nuestro interés en el, en el proyecto. Nos parece que aquí hay muchos, en la región, en la región centroamericana, hay muchos eh, problemas que son regionales y si no son del todo regionales, pues afectan a dos o a tres países. Por ejemplo, el manejo de, de, de cuencas, el manejo de los recursos hídricos eh, en general. Nos resulta eh, también eh, interesante y atractivo que sea un proyecto plurinacional por el otro lado también, porque involucra a la cooperación vasca, involucra también a organizaciones e instituciones de Italia eh, y Holanda. La agua falla aquí, aquí todo, no hay tuberías de agua. Y ahí tenemos que agarrarlo, solo ocuparlo para tomar y para la cocina, para el cosa del bañado y lavar. Hay que ir a buscar el agua a otro lugar. Y lo, y lo que recojo de agua no me da porque, como les decía, son tres baldecitos de agua que tengo. Así pasamos, Fis, ¿sí? debajo de soles, de lluvia. Miren, cuando es la lluvia aquí, es lo lodazal. Muruglo consists of three main elements. One is the development of an integrated water resources management plan for both of the municipalities. The second is education of uh, local water responsibles uh, in order to uh, later on execute the plans which we are developing. With this, uh, uh, an important part also is decentralized water management. We are trying to help the national government and the local authorities to get the decentralized water management in place. And the third element is knowledge exchange. We have seminars, conferences, all kinds of workshops in order to have an interchange, exchange of knowledge on integrated water resources management, which takes place both in Spain, Holland, Italia y, por course also Nicaragua y Honduras. Tenemos problemas en, en, en el área de, de amortiguación porque tenemos bastante con, contaminación de la parte de arriba, de la parte de, de, de, de la parte de, de arriba de, de las microjuncas. Arriba hay ganado, hay, allá hay casas casas así que, que hay hay servicios, hay basura. Solamente aquí le puede pasar no la regamos porque como no no tenemos no tenemos recursos siquiera para poder asistir las plantas, pues. y que las fuentes están como secando. Bueno, que hay mucha tala de bosque y allá por, por donde viene de Cabañas, dice que están en construcción, han botado partes del bosque. Están un poco secas la, las fuentes.